Cuando aprendes a amarte sucede algo increíble. Se acaban los celos, dejas de perseguir personas y situaciones, dejas de preocuparte, vives y dejas vivir. Descubres que pase lo que pase, tú puedes ser feliz porque tienes tranquilidad en tu corazón, solo te necesitas a ti. ¿Cuántas veces hemos sentido celos, hemos perseguido situaciones o nos hemos preocupado por cosas que están fuera de nuestro control? Si nos detenemos a pensar en ello, nos daremos cuenta de que, en la mayoría de los casos, estas actitudes surgen de la falta de amor propio. Es decir, cuando no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente, tendemos a buscar la aprobación, el amor y la atención de los demás, lo que nos lleva a actuar de manera insegura e incluso desesperada. Sin embargo, cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, ocurre algo increíble. Los celos, la necesidad de perseguir situaciones y la preocupación desaparecen. Nos liberamos de la carga emocional que nos impedía ser felices y disfrutar plenamente de la vida. ¿Qué significa realmente amarse a uno mismo? En esencia, se trata de aceptarse tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos. Significa tratarnos con respeto y cuidado, poner límites saludables en nuestras relaciones y no permitir que los demás nos manipulen o nos hagan sentir mal. Implica reconocer nuestro propio valor como seres humanos únicos e irrepetibles y no depender de la aprobación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando logramos amarnos a nosotros mismos de esta manera, nuestra vida cambia por completo. Ya no nos sentimos tan ansiosos por conseguir la aprobación o el amor de los demás porque nos bastamos a nosotros mismos. Nos volvemos más independientes emocionalmente, más seguros de nosotros mismos y más capaces de tomar decisiones acertadas para nuestra vida. Además. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos volvemos más compasivos y comprensivos con los demás. Ya no juzgamos ni criticamos tanto, porque nos damos cuenta de que todos somos imperfectos y estamos en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Aprender a amarnos a nosotros mismos es la clave para vivir en paz y ser felices. No se trata de ser egoístas o narcisistas, sino de tener una sana autoestima que nos permita valorarnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando tenemos amor propio, somos capaces de vivir y dejar vivir, de ser felices a pesar de las dificultades y de tener tranquilidad en nuestro corazón. Así que, si quieres vivir una vida plena y satisfactoria, comienza por amarte a ti mismo. Cuando tenemos amor propio, literalmente dejamos de ser posesivos y empezamos a ser libres. Nosotros y nuestra pareja. Los celos y la posesión en una relación son emociones destructivas que pueden arruinar la armonía y la felicidad. Cuando una persona se siente insegura, teme perder a su pareja o cree que no es lo suficientemente valiosa para ella, puede actuar de manera celosa y posesiva. Sin embargo, estas actitudes no solo dañan la relación, sino también la salud emocional y mental de la persona que las experimenta. Una de las formas más efectivas de liberarse de los celos y la posesión es a través del amor propio. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, nos volvemos más seguros, independientes y confiados. Dejamos de buscar la validación y la aprobación de los demás, incluyendo nuestra pareja, para sentirnos bien con nosotros mismos. Al cultivar el amor propio, también aprendemos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Nos damos cuenta de que somos valiosos y merecedores de amor y respeto, independientemente de lo que hagamos o tengamos. De este modo, nos volvemos menos vulnerables a los celos y la posesión, porque no dependemos de nuestra pareja para sentirnos bien con nosotros mismos. Además, cuando amamos a alguien, queremos lo mejor para esa persona, incluso si eso significa dejarla libre para seguir su camino. Cuando nos amamos a nosotros mismos de manera saludable, desarrollamos la misma actitud hacia nuestra pareja. Ya no la vemos como una propiedad o un objeto que nos pertenece, sino como un ser humano con libre albedrío y necesidades propias. Nos comprometemos a respetar su autonomía y a apoyarla en sus metas y sueños, en lugar de tratar de controlarla o manipularla. Otro beneficio del amor propio es que nos permite identificar y enfrentar nuestros miedos e inseguridades de manera constructiva. En lugar de ocultarlos o reprimirlos, los reconocemos y trabajamos en ellos para superarlos. De esta manera, nos volvemos más conscientes y empáticos con nosotros mismos y con los demás, lo que mejora significativamente nuestras relaciones interpersonales. El amor propio es la clave para liberarse de los celos y la posesión en una relación. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos volvemos más seguros, independientes y compasivos, lo que nos permite construir relaciones saludables y duraderas. Si estás experimentando celos y posesión en tu relación, te invito a que trabajes en cultivar tu amor propio. Verás cómo esto te ayudará a liberarte de las emociones destructivas y a encontrar la felicidad y la armonía que tanto anhelas. El amor es una de las emociones más poderosas y transformadoras que podemos experimentar como seres humanos. A través del amor, podemos conectarnos con los demás y con nosotros mismos de una manera profunda y significativa. Además, el amor nos ofrece una vía para experimentar verdadera paz mental y ser personas libres. Cuando amamos a alguien o a algo, sentimos un profundo respeto y aceptación hacia esa persona o cosa. En lugar de intentar cambiarla o controlarla, la amamos tal como es, con todas sus virtudes y defectos. Esta actitud de amor incondicional nos permite ser más compasivos, pacientes y tolerantes no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Al amarnos a nosotros mismos, nos volvemos más libres. Dejamos de buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Aprendemos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, y a tratarnos con respeto y cuidado. Nos ponemos límites saludables en nuestras relaciones y no permitimos que los demás nos manipulen o nos hagan sentir mal. En definitiva, nos volvemos menos dependientes emocionalmente y más capaces de tomar decisiones acertadas para nuestra vida. Además, el amor nos permite experimentar verdadera paz mental. Cuando amamos, dejamos de juzgar y criticar tanto. Nos volvemos más compasivos y comprensivos con los demás y con nosotros mismos. Dejamos de preocuparnos por cosas sin importancia y nos enfocamos en lo que realmente importa. Nos volvemos más conscientes del momento presente y aprendemos a disfrutarlo plenamente sin preocuparnos por el pasado o el futuro. El amor también nos ofrece una vía para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. A través del amor, podemos conectarnos con la naturaleza, con la humanidad, con la divinidad o con cualquier otra cosa que nos inspire y nos haga sentir parte de algo más grande. Esta conexión nos da una sensación de propósito y significado en la vida, lo que nos ayuda a superar las dificultades y a encontrar la felicidad y la plenitud. El amor es la clave para ser libre y experimentar paz mental. Cuando amamos a los demás y a nosotros mismos de manera saludable, nos volvemos más libres, más compasivos y más conscientes del momento presente. Nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos y encontramos un propósito y un significado en la vida. Si quieres experimentar verdadera paz mental y ser una persona libre, te invito a que trabajes en cultivar tu amor por ti mismo y por los demás. Verás cómo esto transformará tu vida de manera positiva y significativa. Así, fomentar y cultivar tu amor propio tiene grandes beneficios. Aquí unos consejos útiles que te ayudarán a germinar tu amor propio. Practica la autoaceptación. La autoaceptación es el primer paso para amarte a ti mismo. Aprende a aceptarte tal como eres, con todas tus virtudes y defectos. No trates de cambiarte a ti mismo para complacer a los demás o para ajustarte a ciertas normas sociales. Acepta tus imperfecciones como parte de tu ser único e irrepetible. Trátate con respeto y cuidado. Trata a tu cuerpo y a tu mente con respeto y cuidado. Haz ejercicio, come alimentos saludables, duerme lo suficiente y cuida tu salud mental. No te maltrates con pensamientos negativos ni te compares con los demás. Reconoce tus fortalezas y celebra tus logros. Pon límites saludables. Poner límites saludables en tus relaciones es esencial para cultivar el amor propio. Aprende a decir no cuando sea necesario y no te sientas obligado a complacer a los demás todo el tiempo. Aprende a respetar tus propios límites y a expresar tus necesidades de manera asertiva. Haz cosas que te hagan feliz, haz cosas que te hagan feliz y te llenen de energía positiva. Dedica tiempo a tus pasatiempos, a estar con amigos y familiares que te aprecien y a actividades que te permitan expresarte de manera creativa. No te sientas culpable por tomarte tiempo para ti mismo. Aprende a perdonarte, aprende a perdonarte por tus errores y fracasos. Todos cometemos errores y es importante reconocerlos y aprender de ellos. No te castigues con pensamientos negativos ni te culpes por cosas que ya no puedes cambiar. Aprende a perdonarte y seguir adelante. Practica la gratitud. La gratitud es una forma poderosa de cultivar el amor propio. Aprende a apreciar lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. Practica la gratitud diaria, tomando nota de las cosas buenas que te suceden cada día y agradeciendo por ellas.